seres humanos siempre hemos sido muy inquietos y jamás nos hemos quedado inertes ante nuestras experiencias cotidianas. Desde la niñez hasta las postrimerías de la vida, las preguntas son las mismas. ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionamos? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? Y muchas otras interrogantes. La respuesta a estas inquietudes las denominamos Teoría. Trataremos de dar una explicación lingüística en esta, con este recurso didáctico. La palabra teoría confunde por su condición polisémica un sentido amplio general y otro restringido, específico. Además, como todas las palabras en nuestro idioma castellano, tiene un significado directo denotativo y otro eh, figurativo o connotativo a lo que comúnmente se le denomina doble sentido. Toda teoría describe, explica, predice o norma una realidad física, virtual o imaginaria dentro o fuera de la ciencia. La palabra teoría nos une a todos los hablantes y nos permite conectarnos como integrantes de cualquier grupo social, cultural o científico. Su uso amplio o restrictivo lo decide el hablante según su necesidad para referirse a un mundo real, a un mundo imaginario o hasta virtual. ¿Con qué recursos? Con lo de la inteligencia racional, emocional, intuitiva, físico-perceptiva, así como la social y la Los modelos verbales, así como los icónicos y los simbólicos, son presentaciones de fenómenos de la realidad en una forma simplificada. El lenguaje denotativo es una forma directa que poco se presta con función porque es casi universal para una comunidad de hablantes, pequeña o, o grande. El lenguaje connotativo, figurativo, amerita mucha más laboriosidad y comprensión dependiendo del uso y costumbre. Pero indudablemente todos nos movemos entre estos dos eh, ámbitos, eh, lenguaje directo o denotativo y también el otro que es el lenguaje connotativo. Entonces, dentro de este lenguaje eh, connotativo, de doble sentido, eh, nos encontramos con eh, tanto la metáfora como con la metonimia. La metáfora le da traslas, traslación del sentido recto, denotativo, de una voz a otro eh, figurado, en virtud de una comparación tácita como en las perlas de rocío, la primavera de la vida, o frenar las pasiones. Se reconoce por su fácil conversión en símil. Con la metonimia se designa una cosa o idea con el nombre de otra, sirviéndose de alguna relación semántica existente entre ambas, causa-efecto o de sucesión o también de tiempo. La generalización en el uso de una metonimia va incrementando el, el significados nuevos a palabras, dando riqueza semántica al idioma. Tanto la metáfora como la metonimia son producto de un cambio de significado entre el lenguaje directo y el connotativo, que es lo que estamos diciendo. Pero este movimiento entre lo directo y lo figurado se denomina desplazamiento semántico. Y allí están pues las alegorías, la metonimia, la metáfora y muchos otros. De manera que los eh, modelos verbales y el, eh, se, se construyen espontáneamente y por acuerdo sincrónico y hasta diacrónico de los grupos de hablantes entre la denotación y la connotación de significados según necesidades expresivas para describir, explicar, predecir y normar, eh, eh, bien sea general o en forma específica, las realidades que vivimos en la naturaleza, en la sociedad y hasta en nuestra intimidad. Cada grupo social, cultural o científico va construyendo y renovando sus teorías según sus necesidades vivenciales y experiencias comunicativas exitosas. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad en la construcción de teoría? Las teorías científicas y no científicas explícitas o implícitas van orientando y alimentando la convivencia humana entre aciertos y errores para avanzar, estancarnos o retroceder en la búsqueda de una verdad que paradójicamente siempre será momentánea y relativa. Una teoría general puede a su vez ser específica o restrictiva, y a la inversa, esto funciona bidireccionalmente. Las teorías nos describen, gobiernan, inspiran, nos orientan y forman parte de nuestra cotidianidad. Son representaciones abstractas de concreciones del universo y todo lo que ocurre en él, como las interacciones humanas, sociales y ecológicas, tiene algún soporte que puede ser creído, aceptado y rechazado. Existen teorías espontáneas que van surgiendo diacrónica y sincrónicamente y la intelectualidad debería contribuir no solo con el descubrimiento de teorías, sino con su creación y producción. Pudiéramos de todas estas ideas comentada, eh, sacar las siguientes conclusiones. Definitivamente eh, hay diferencias, hay discrepancias y eso hay que aceptarlo y no se puede obligar a nadie a que, a que lo acepte o a que lo rechace. Pero definitivamente el lenguaje directo o connotativo apropiadamente contextualizado es un modelo verbal para presentar de una forma simplificada teorías. Ahora, Debemos ser claros en nuestras denotaciones y connotaciones léxicas. Esa es la condición. Ahora, cosas eh, peligrosas que, que tenemos que precisar. Es muy arriesgado, arriesgado confundir el sentido general con el restrictivo. Es una consideración teórica. Es insensato, nos parece, hacer consideraciones parciales como si fueran de amplio alcance. Tampoco deberíamos presentar una teoría no científica como si lo fuera. Es engañoso descalificar una teoría no científica con argumentos de la ciencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, los intelectuales, los filósofos, los científicos, los artistas, los docentes, deberíamos eh, mejorar la comprensión de la realidad natural, social y humana, lograr saberes que puedan ser útiles al ser humano, modificar favorablemente la relación del hombre con la sociedad y con la naturaleza, pero sobre todo con nosotros mismos como responsables paradigmas para el resto de la humanidad. Las teorías son cambiantes y hasta sustituibles. Nacen, crecen y mueren.